Bienvenidos al módulo de programación SIG con Python. Soy Sergi Payarol, vuestro tutor, y os acompañaré a lo largo de esta asignatura. En este vídeo introduciremos Anaconda y Jupyter Notebook y veremos cómo ejecutar código Python dentro del notebook. ¡Empezamos! Bien, empecemos abriendo Anaconda. Este software se utiliza mucho en el mundo de la ciencia de datos. Es gratuito y de código abierto de Python IR. Anaconda proporciona un entorno de desarrollo integrado que tiene una consola interactiva y herramientas gráficas para trabajar tanto con Python como en R. En este caso podéis ver que no tenemos la consola interactiva ya que al haber instalado Anaconda en Linux la tenemos en nuestra terminal. Una de las ventajas de Anaconda es que tiene ya más de mil paquetes preinstalados. Si utilizamos esta instrucción... Podremos ver algunos de ellos. Podemos también ver dentro del navegador de Anaconda las diferentes aplicaciones web como es el caso de Jupyter Notebook o de los diferentes IDE que tenemos instalados por defecto como es el caso de Spyder. Y también aparecen los IDE que hemos instalado en nuestro sistema operativo como es el caso de Visual Studio Code. También dentro de Anaconda podemos crear diferentes entornos virtuales. En Environments podemos tener una lista de todos los entornos que vayamos creando. En este caso solo tenemos el entorno virtual que se crea por defecto, el Base. Es muy recomendado en caso de que estéis trabajando con diferentes proyectos y que utilicéis diferentes librerías, utilizar un entorno virtual para cada proyecto. Bien, vayamos a ver ahora cómo se estructura el Jupyter Notebook. Cuando abrimos Jupyter Notebook nos aparece una ventana donde hay un listado de todas las carpetas que están en nuestro directorio Home. Para crear una carpeta nueva simplemente tendríamos que ir a New, Folder. En este caso se crea la carpeta con el nombre de Untitled Folder. Para cambiarle el nombre podemos utilizar rename y poner un nombre cualquiera dentro de la carpeta también podemos crear el fichero python donde se nos crea nuestro notebook también le podemos cambiar el nombre aquí con un nombre cualquiera pero bien nosotros ya tenemos nuestra carpeta de bienvenida con nuestro fichero que tenemos aquí preparado como podéis ver todo fichero de Python en Notebook tiene una extensión particular. Bien, el Notebook se estructura por celdas, como podéis ver aquí, donde podemos utilizar diferentes tipos de formato. En este caso utilizamos el texto, que podemos definir como Markdown, o también podemos utilizar código, definido como código. Para cambiar el formato de la celda simplemente tenéis que desplegar esta lista de elementos. Los que utilizaremos para este módulo serán básicamente el código y el markdown. Bien, para ejecutar una celda podemos utilizar las teclas control y enter. En caso de que quisiéramos añadir una celda debajo podemos utilizar alt más enter. Si queremos eliminar una celda, simplemente tenemos que seleccionar la celda, apretar Escape y dos veces la letra D. También podéis utilizar los recursos que tenéis más arriba, en esta sección. Si os dais cuenta, en Notebook podemos ejecutar instrucciones de Python de manera individual o en bloque y esto nos permite eh, ver el resultado de nuestro código de manera más sencilla y simple. Bien, vamos a ver los tipos de datos más básicos que hay dentro de Python, por ejemplo las cadenas de texto. En esta celda de aquí hemos utilizado la función print donde utilizamos la string hola. Cuando la ejecutamos nos imprime el valor declarado en la función. También podemos guardar la string dentro de una variable, en este caso llamada string1. Y la podemos imprimir otra vez con la función print. También podemos concatenar dos strings, dos variables e imprimir su resultado. Otro tipo de dato es el numérico donde podemos hacer operaciones aritméticas. En este caso utilizamos la función print para ejecutar la operación de 3 más 4. Aunque también se puede hacer sin el print. También podemos guardar operaciones aritméticas dentro de una variable, en este caso suma, que si quisiéramos ver su resultado simplemente tenemos que ejecutar el nombre de la variable. En notebook para comentar un código se puede seleccionar todo y utilizar las teclas control más slash para dejar de comentar podemos simplemente apretar las mismas teclas control más slash otro tipo de dato es el booleano por ejemplo en esta variable this is true hemos definido el valor booleano true lo declaramos y utilizamos un operador de comparación para ver si realmente esta variable this is true es true en este caso nos sale que esta variable realmente es true vayamos a ver si es false en este caso no es false sino que es true. También podríamos utilizar este operador. Sería la negativa. Otro tipo de datos serían las listas. En esta variable listproducts hemos definido tres productos. PC, ratón y disco duro. Para imprimir los valores podemos utilizar el nombre de la variable y ejecutarla. Podemos también hacer slice. Dentro de la lista, en este caso, eh, imprimimos el nombre de ratón en la posición 1 y en la posición 2 disco duro. Como veis, en Python se empieza por el número 0 y si quisiéramos imprimir el último valor de la lista deberíamos especificar su índice más 1, en este caso 3. También podemos iterar por la lista con una estructura de control como es el bucle for, es decir, iteramos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, imprimiendo los valores de la lista. Podemos utilizar también una función, en este caso llamada add value, donde le especificamos un parámetro que lo llamamos product. En este caso utilizaremos las estructuras de control, los condicionales, para especificar que si product es igual a PC, entonces el valor será de 1000 euros. En caso de que el producto sea ratón, el valor será de 20 euros. Para todo lo demás, else el valor será 300 euros. Como toda función debe de devolver un return, en este caso una concatenación de dos variables más una string. Si declaramos la función y la utilizamos en print, veremos que el producto ratón, el valor que hemos especificado en addValue, cuesta 20 euros. También podemos definir diccionarios. En este caso, utilizamos los mismos productos que hemos definido en la lista con sus respectivos precios. Podemos sacar el valor de este caso PC para ver que el, el valor de esta llave son 1000 euros. Podemos ver todas las llaves directamente con keys o todos los valores con values. Podemos añadir a este diccionario eh, otra llave cable con su respectivo valor, 10 euros. Y podemos iterar otra vez esta lista, especificando que por cada key y value en los items del diccionario, imprimiremos el key y el value. Por último, veremos cómo eh, importamos las librerías y leemos CSVs. En este caso utilizamos la librería Pandas, una librería muy utilizada en el mundo de la ciencia de datos. En este caso importamos la librería y le especificamos un alias. En caso de no especificarle el alias deberíamos de utilizar la palabra Pandas de cada librería en cada instrucción. Utilizamos el método read.csv donde especificamos la carpeta donde tenemos guardados los datos... Especificamos también el nombre del CSV y la separación que tiene que tener, en este caso punto y coma. Lo declaramos y podemos ver en esta impresión uh, que nuestro data frame DF tiene 2.666 filas y tres columnas. Si quisiéramos filtrar el CSV, que en este caso ahora es un data frame, Podríamos utilizar log. En este caso lo podemos guardar dentro de un nuevo data frame o imprimirlo directamente. Vamos a filtrar por la columna users todos aquellos registros, filas que tienen el valor commercial. Con log especificamos dentro de los corchetes la columna que queremos filtrar o utilizamos un operador de comparación y especificamos el valor, en este caso por commercial. Vemos que nos aparece un nuevo data frame. En caso de querer guardarlo podemos definir el nombre de una variable, lo ejecutamos y podemos ver que tenemos nuestro nuevo data frame filtrado con el que podemos trabajar. Por último, ver que podemos utilizar el método HEAD para ver las primeras cinco filas. Y con TAIL podemos ver las últimas. Bien, y hasta aquí el vídeo donde hemos introducido Anaconda y Jupyter Notebook. Espero que os haya servido. Si tenéis dudas o comentarios, os invito a escribir por los foros del módulo.